Tutoriales Interlaus News presenta cómo descargar e instalar los drivers de la impresora Epson L395 y de otros modelos Hola amigos hoy les voy a enseñar a descargar los drivers de nuestra Epson L395 y de otros modelos si no tenemos el CD Comencemos para ello, van a hacer clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción de este video Y los llevará a la página oficial de Epson Como ven automáticamente el sistema, ha detectado la versión de Windows, que estoy utilizando actualmente Acá nos dice Descarga recomendada instalador del paquete de drivers y utilidades Hacemos clic en descarga Yo lo voy a guardar en el escritorio Hacemos clic en guardar Como ven ya se descargó acá abajo. Hacemos doble clic. Nos dice. Este archivo contiene todo lo que necesita para usar su producto Epson. Haga clic en aceptar para continuar. Hacemos clic en aceptar. Acá seleccionamos el idioma, yo voy a seleccionar español. Luego hacemos clic en siguiente. Acá hacemos clic en aceptar para aceptar el acuerdo. Acá donde dice selección del software tildamos todos los ítems y hacemos clic en instalar. Esperamos hasta que termine de descargar el software. Ahora está instalando los drivers y las utilidades Epson. Acá hacemos clic en Siguiente. Configuración de la impresora, acá dice confirme que la tinta está cargada. Antes de instalar los drivers, la tinta tenía que estar cargada. Si no la tenemos cargada, acá están los pasos, para poder cargar la tinta. Como yo ya la tengo cargada, voy a hacer clic en la casilla, para confirmar que la tinta está cargada, y luego voy a hacer clic en siguiente. Acá dice seleccione el tipo de conexión, yo voy a elegir conexión USB directa, y luego voy a hacer clic en siguiente. Ahora está detectando la impresora. Acá si queremos podemos imprimir una página de prueba. En mi caso lo voy a omitir y voy a hacer clic en siguiente. Ahora voy a hacer clic en salir. Acá voy a hacer clic en siguiente. Acá completamos todos los campos y luego hacemos clic en siguiente. El producto ya ha sido registrado. Hacemos clic en cerrar. Si queremos buscar otro modelo de impresora, vamos a donde dice impresoras multifuncionales y hacemos clic. Acá si bajamos, nos va a aparecer un buscador. Ahí escribimos el modelo de la impresora, de la que necesitamos los drivers. Yo voy a escribir L396. Y voy a hacer clic en Buscar. Si bajamos nos va a aparecer el modelo que buscamos, hacemos clic. Acá abajo nos aparece, el instalador del paquete de drivers y utilidades, de la Epson L396. Esto es todo amigos. Suscríbanse a mi canal.